Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Blog. en este video les compartiré el significado de soñar con discutir, a continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con una discusión, significa que hay algo que te frena, que te arrepientes por algo o de no haber hecho algo en el pasado, también puede indicar ansiedad, estrés o miedo al rechazo, sobre todo cuando has tenido una pelea en la vida real. Soñar que discutes contigo mismo, te hace ver que eres consciente de ciertas acciones que has cometido y que te perjudicaron en la vida, pero que de igual manera buscas evadirlo, tal vez sea necesario hacer una introspección para recuperar esa paz. Soñar con discusiones en casa, simboliza la preocupación que estás pasando por algo de lo que te has arrepentido y que ha causado algún daño a una o varias personas. Soñar que discutes con tu padre Si discutes en un sueño con tu padre y él ya no está presente en la vida real, es una señal de que aún lamenta su ausencia. En cambio, si tu padre está vivo, quiere decir que es hora de acercarte más a él, pues quizá están distanciados por algunas diferencias. Soñar que discutes con tu madre el significado es muy parecido al de soñar con tu padre, si tu madre ha muerto, soñar que discutes con ella indica nostalgia o incluso arrepentimiento por no haber disfrutado mejor el tiempo que has pasado con ella, si está viva te anima a aprovechar mejor el tiempo con tu madre. Soñar que discutes con tu hermano Simboliza tu personalidad e indica que a pesar de las peleas eres una persona que siempre intenta solucionar los problemas soñar con discutir con tu pareja puede indicar una señal de desgaste en su relación o quizá muy pronto tu pareja o tú terminarán enamorándose de otra persona por otro lado este sueño también puede representar el temor a perder a tu pareja posiblemente en la vida real te sientas inseguro y sientas la sensación de que esa persona ya no te quiere Soñar con discusiones en el trabajo, indica que pronto serás recompensado por todo el esfuerzo que has estado realizando en la actualidad y que lograrás ascender en lo que te propones. Soñar con discutir con un amigo, hace referencia a problemas económicos y te alerta a tener un mejor control de gastos y prestar más atención a los gastos excesivos y a empezar a ahorrar para estar prevenido ante las posibles emergencias que se pudieran presentar. Soñar que discutes con un desconocido Es señal de buena suerte, pues significa que se acercan buenos tiempos en los que progresarás en tu vida profesional y amorosa mientras estés bien centrado en la realidad y haciendo lo correcto. Soñar con ganar una discusión Puede indicar que mantienes mucho coraje en tu interior a causa de algo que te ha causado daño y que ese rencor puede obstaculizar tus objetivos, así que trate de eliminar poco a poco ese sentir. Soñar con perder una discusión Indica que has perdido la comunicación con tu yo interior. Tómate un espacio y trata de volver a conectar contigo mismo para mantener ese equilibrio que te permitirá obtener los resultados que anhelas en tu vida.